Hola, soy Arme y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta vela geométrica. Es una pirámide con base estrellada. Y le he hecho estas, estas aguas de colores. Bien, ponemos a fundir parafina de 56. Este es el molde que vamos a emplear. Podéis utilizar cualquier otro, ¿eh? no tiene por qué ser este tipo de molde. Eh, mecha, por supuesto. Vuelvo a utilizar aquí una universal. También tenemos las anilinas Tengo aquí varias Para que veáis Anilinas líquidas, recordar. Desmoldeante Es aceite para bebés La brochita para aplicarlo al molde Crayola recordar, crayola blanca Para la cera Para la vela madre Os he enseñado la plastilina Y esto es la pistola de calor Bien, esperamos a que se, se funda esta, esta parafina, aquí la tenéis y ahora, una vez fundida toda, le añadimos la crayola Yo esta vez es eh, un poquito más de la mitad, como tres cuartos de crayola Las crayolas, las de los niños pequeños, las del cole Recordar que tengan... Eh, que no tengan nada de plástico Muy importante Me movemos bien, veis que se ha disuelto bien la crayola Una vez apagado el fuego Seguimos removiendo para que se. para que no nos quede ningún resti, resto abajo. Y vamos a echarle el aceite, el desmoldeante, esta cuestión esta es aceite, pero podéis utilizar. hay un montón de desmoldeantes en el mercado. Este es para abaratar un poquito la vela. Vamos, la aplicamos por todo eh, la superficie interior del molde. Todas esquinas es muy importante Que esté bien aceitado El, el molde eh, Otro desmoldeante Vaselina líquida vaselina, vaselina líquida Es la que se utiliza Utilizan los profesionales Bien, una vez Puesto el aceite vamos a pasar La mecha Para eso tengo una aguja grande Si no tenéis esta, este tipo de agujas Ni podéis conseguirlas eh, os recomiendo aguja para coser lana. También os valdría, ¿eh? Pasamos la, la agujita. Así. Y ahora tiramos hasta dejar muy poquito, que sobresalga muy poco por, el agu por este agujero. Y le ponemos un trocito de plastilina Un trozo pequeño ya no es suficiente Le hablamos un poquito la mecha Y ponemos la plastilina Así ¿Veis? Es sencillo Bueno, ahora eh, ponemos, le ponemos un pincho al, a la mecha, un tutor, para que nos quede lo más eh, tensita posible Bueno, tensa, no muy tensa tampoco Pero que no se doble Así, más o menos, ahí, a la, a, al medio Ahí, ahí Bien, una vez hecho esto se me olvidaba vamos a echarle esencia a esta cera eh, voy a coger esta que es jardín y le echamos unas cuantas gotas eh, sé que en otros vídeos os dicen la cantidad exacta de esencia y demás pero mira esto es a gusto del consumidor si queremos que esté más cargado, lógicamente le añadimos más, si que, queremos que, la, que sea más suave, menos y punto, no hay que andarse con tantas medidas. Bien, ahora sí, vertemos dentro de, de nuestro molde, hasta arriba, la cera esta que nos sobra la aprovecharemos más adelante Bien, ahora, una cosa importante. Vamos, hemos esperado unos minutos a que enfriara un poquito la, la capa superior de la vela, ¿eh? La, la que vemos aquí. La estrellita esta. Pues con un palito, de los de brocheta o un palito más, eh, el que tengáis, vamos a introducir la anilina por los picos de la estrella. Introducimos bien, ¿eh? Sin... no tengáis miedo porque la... La cera ya se ha ido medio enfriando y no nos va a teñir toda la vela. Ya, ese cada piquito le añadimos un poco de, de anilina. Yo he escogido este color, pero podéis escoger el que os dé la gana. Manchamos. E introducimos. Y ahora voy a pasar ya directamente al bote porque no, me, no tiene mucho el, el contador de gotas. Así, que se vea bien. Que introducimos la la anilina líquida recordar anilina líquida para velas no vale el colorante alimenticio limpiamos un poquito el, el palo de brocheta y ahora vamos a pasar a aplicarle un poquito de calor con la pistola de calor si no tenéis pistola de calor un secador de pelo nos valdría perfectamente dejamos un poquito de calor Sobre estas esquinas Así y, y bueno, os enseño los primeros Pero lo voy a hacer En, en, en todo el contorno de la vela Para que se diluya un poquito Pero por esta zona solo Queremos que se, se mezcle el color Bueno Aprovecho para pediros disculpas por mi voz, si no suena como siempre, pero me ha cogido el frío. He tenido un poco de catarro y tengo la voz un poco tomada. Ahora, terminamos de rellenar nuestra vela. Y así también se tapa esta anilina que queda en la base, lo que va a ser la base de esta vela. Por cierto, muchísimas gracias. Hemos llegado a los mil suscriptores Muchisiga, Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí apoyando Y bueno, eh, recordar a los nuevos Tenéis en la descripción el acceso a mis redes Mis redes sociales, Instagram, Facebook, lo que queráis Bien, hemos dejado enfriar la vela Le quitamos el pincho, le quitamos la plastilina y ahora para afuera. Aquí tenéis el resultado final. Por cierto, la vela de atrás está hecha, pero sin añadirle crayola a lo que es la base. Es eh, la cera así tal cual. Para que veáis otro ejemplo que puede quedar de, con esta técnica. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y espero que me sigáis viendo. Chao.